Saludos, soy Israel Manguera. En esta hora quiero compartir con ustedes un método que he implementado y me ha funcionado para reducir el consumo de CPU eh, reducir el, el valor de CPU a 100% o 80% y descubro el 100% en mi ordenador yo lo que hago es lo siguiente, por ejemplo en este momento aparecerá en 34 40% máximo el CPU debido a que estoy grabando, pero el disco discobro sí debe estar en 0% debido a que no estoy usando archivo eh, sube a 1 y baja otra vez pero el cpu sí está en este porcentaje debido a que estoy grabando entonces no obstante yo igual capturo una pantallazo de antes de iniciar a grabar para que vean cómo está mi cpu está en 0%, disco 0% y memoria 43% entonces Hice eh, esta captura de pantalla ahora mismo para que vieran que Si funciona, a mí me ha entonces Entonces van a ser exactamente los, lo que yo tengo Debería emocionarles a ustedes también, yo igual quiero compartirlo con ustedes para Que hagan la prueba y si les funciona bien y si no pues Que más Entonces Nos vamos primero a antivirus Vamos a clic en protección de virus Y vamos a darle clic aquí Protección de virus, vamos a irnos a administrar la configuración Y aquí yo tengo desactivado todas estas opciones La única que tengo activada es protección en tiempo real protección, de, eh, protección basada en la nube la tengo desactivada debido a que no la necesito Solo es un desgaste de recursos y energía innecesario para el sistema Envío de muestras automático no lo necesito porque yo no necesito que mi sistema operativo, mi ordenador, esté enviándole a Microsoft eh, información y protección contra alteraciones. Tampoco lo necesito debido a que mi ordenador, no creo que eh, se atrevan a intentar a cambiar o alterar algo que yo tengo aquí. Entonces, solo activo eh, protección en tiempo real para que me ayude con los virus que intentan descargarse. De, quitan estas opciones y listo entonces nos vamos a eh, vamos a irnos ahora a panel de control panel de control esto lo van a encontrar así pero vamos a darle clic aquí iconos grandes para que nos muestre nos despliegue estas estas opciones y así podemos encontrar fácilmente lo que necesitamos entonces, vamos a buscar la opción que dice, ¿Dónde eh, está? Por aquí. Eh, administrador de dispositivos. Vamos, no, aquí no es. Administrador de dispositivos no es. Estoy confundiendo. Ah, herramientas administrativas. Aquí en la herramienta administrativa vamos a buscar visor de eventos. no a cerrar acá. os también lo pueden hacer buscándolo directamente aquí, escriben visor y aquí les va a salir visor de evento. Solo que les enseño las dos formas por si no lo pueden buscar. Entonces, una vez estén aquí, vamos a dar clic en registro de Windows y en aplicaciones. Entonces, ya si ustedes quieren cachar las otras opciones, lo pueden hacer. Pero yo simplemente eh, me, me ingresé el registro de Windows debido a que es el registro que está haciendo el sistema de lo que nosotros hacemos y yo no necesito que esté guardando registro de nada de aplicación ni nada de esas cosas entonces aquí en la primera opción vamos a dar clic derecho vaciar registro borrar luego vamos a clic derecho y nos vamos a ir a eh, ajustar tareas a este registro vamos a dar clic allí ajustar tareas a este registro eh, no, antes de eso vamos a cancelar, vamos a darle clic derecho y nos vamos a ir a propiedades. Aquí en propiedades vamos a reducir este número, vamos a poner el que nos permita. Voy a poner 1028, vamos a ver si me permite. Y aquí vamos a balonomear la segunda opción. La segunda opción. Entonces la segunda opción dice archivar el registro cuando esté lleno. No se so, no, en este caso no se van a, so, a, a sobreescribir ningún evento. O sea que archivo, borra todo lo que eh, el registro que esté automáticamente. Cuando esté lleno, no tendríamos, no tendríamos que hacer lo que hice ahora en dándole el clic derecho, vaciar. Entonces vamos a dar clic aquí, vamos a activar la segunda opción y vamos a darle clic en aceptar. Si, si les sale este mensaje, dan clic en aceptar. Vuelven y le dan clic allí y vamos a darle clic en propiedades y vamos a poner un número que nos permite el sistema, ahí nos permitió, miren que no me lo había, eh, no me había, no me había dejado hacerlo y miren que ya lo, lo, lo aceptó entonces ya fue que esté aquí ya listo, vamos a dar clic en aceptar y Confirmo, si sí, ahí está Confirmo, ahí está Entonces vamos a seguridad, vamos a dar clic derecho Vaciar registro, vamos a darle clic en borrar Vamos a luego clic derecho otra vez Luego vamos a clic en propiedades Vamos a poner 1020, a ver si nos permite también Este 10 28 Vamos a palomear aquí, quizás su sistema Les permita un número menos O mayor, no importa Lo importante es que reduzcan lo que El sistema trae por defecto vamos a clic en aceptar nos sale este vamos más clic en aceptar luego vamos a clic otra vez aquí propiedades y este sí no nos aceptó eso entonces vamos a bajar aquí a ver vamos a, a clic en aceptar vamos a ver si nos permite propiedades nos permite solo vamos a bajarle más Nosotros nos permite este valor, entonces igual vamos a dar este valor Lo importante es que esté palomeada esta opción Para que nos, nos elimine el, el registro cuando esté lleno, lleno automáticamente Y no tengamos que nosotros venir a vaciar el registro acá Luego vamos a clicar en instalación Vamos a dar clic derecho, vamos a vaciar el registro Esto es lo que el sistema va a hacer automáticamente Y no tendríamos que nosotros que venir a hacer esto acá Y el sistema así se va a mantener liviano Vamos a dar clic aquí este ya está en 1028 por lo que lo hicimos aquí en la primera opción. Y vamos a darle clic en aceptar. En sistema. Vamos a vaciar. Miren que este está lleno. Vaciamos registro. Borrar. Luego vamos a clic en propiedades. Vamos a palomear aquí. Vamos a ponerlo 1028 a ver si nos permite. lo que no nos permite. Vamos a darle clic otra vez en propiedades. Si nos permite 1028 entonces lo dejamos así. Y ya eh, en ese caso el registro queda automáticamente el sistema va a borrar el registro y así no nos genera ningún inconveniente en el sistema y así el sistema se mantiene liviano. Eh, la tercera opción sería irnos a, vamos a escribir aquí en el buscador configuración, configuración, luego clic en sistema, luego que hemos clic en sistema vamos a dar clic en notificaciones y acciones bueno una vez el tema, que demos clic aquí yo ya las tengo desactivadas, todas estas acciones ustedes lo van a encontrar así todas estas acciones van a estar activas y usted el sistema va a estar mostrándole allá en administrador de tareas todas notificaciones y todo lo que se está realizando, por ejemplo si abren Google Chrome, no les va a aparecer dos ventanas en administrador de tareas de Google Chrome abiertas, sino que van a aparecer ocho entonces si desactivan esta opción va a reducir todo eso, entonces lo desactivan y lo dejan así como yo lo dejé ahí. Una vez hayan hecho ello, reinician el sistema. Dan clic en reiniciar, yo no lo hago porque estoy grabando, igual yo ya lo hice. Y de una vez lo reinicien aquí. Se tiene, que ver reflejado, eh, se tiene que ver reflejado lo que están haciendo. Una vez ustedes abran esta opción, aquí tendría que ver CPU. Eh, que darle si están grabando si están haciendo algún un proceso, eh, les va a gastar solo el porcentaje de programa que estén usando si no están haciendo ninguna tarea en el sistema, deberá aparecerles el 0 o máximo 5% 10% y el disco duro también máximo 10% si no están realizando ninguna tarea, en mi caso el disco, el disco burro está en 0% porque no tengo ninguna carpeta abierta ni estoy haciendo ningún análisis al sistema, porque él, lo otro es que el antivirus eh, consume mucha Energía, entonces miren cómo está esto del 35% de vídeos que estoy grabando. Lo otro es que les quiero dar un último consejo. Y yo, por lo general, cada vez que subo eh, tutorial hablando de un programa, yo el programa lo hago portable. Hacer un programa portable es muy sencillo, muy fácil. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo tengo un programa aquí que es portable, no les puedo decir cuál es debido a que igual ahí les hice la seña de cuál es pero no puedo hablar de ello para que no me desactiven no me, no me, el, no me eliminen el tutorial pero uno puede eh, hacer que un programa sea portable fácilmente y eso yo lo enseño aquí en un grupo que tengo en, en un grupo que tengo aquí, un grupo que tengo en Face y ese grupo aquí en este grupo vamos a ver en dónde estoy Aprenden en YouTube, aquí subo esos temas, debido a que aquí no se me restringe ninguna clase de actividad que yo realice. Entonces, yo aquí en este grupo hablo con los miembros y les enseño muchas cosas. Entonces, ustedes allí no les puedo mostrar mucho, allí pueden hablar, les voy a dejar una descripción de este tutorial cómo hacer el nombre del grupo, el enlace para que den clic allí y allá me preguntan lo que quieran. Por aquí en YouTube no se sé puede debido a que las políticas ya no nos dejan hacer, no nos dan tanta libertad. Entonces, eh, les puedo enseñar cómo hacer un programa portable y yo tengo muchos programas portables que los creo eh, fácilmente en el sistema y me funcionan a la perfección. Entonces les puedo servir en, en algo así, algo que tenga que ver con ello, y no olviden de suscribirse a este canal y estaré subiendo tutoriales de pues cosas que yo descubro, no sé si este le funciona a la perfección, pero debería de funcionar, porque a mí me está funcionando y, lo, y se los estoy mostrando entonces debería de funcionar, eh, suscríbanse, porque estaré subiendo tutoriales no sé cuándo, porque igual yo tengo otras ocupaciones pero igual les seguiré subiendo eso ha sido todo por hoy, no olviden de suscribirse y registrarse en la página que en el grupo de Facebook que les voy a dejar ahí en la descripción de este tu tutorial. Chao.